alimentos. En el caso de prestación de servicios independientes, bueno, pues tenemos que aquellos que sean prestados directamente a los agricultores y ganaderos, aquellos que sean eh, directamente a los agricultores y ganaderos, bueno, pues estarán en este en este preciso supuesto. Permítanme un segundo, Ay, me volvieron a colgar, odio que hagan eso. Ahora bien, por cuestiones de perforaciones de pozos, alumbramiento y formación de retenes de agua, suministros de energía eléctrica para usos agrícolas aplicados al bombeo de agua para riego, desmontes y caminos en el interior de las fincas agropecuarias, preparación de terrenos, riego y fumigación agrícolas, erradic erradicación de plagas, cosecha, recolección, vacunación, desinfección e inseminación de ganado, así como la captura y extracción de especies marinas y de agua dulce. Estarán completamente a la tasa del 0%. No es el caso, como bien lo comentaba su compañero, ¿qué pasa si yo le doy el servicio, en este caso municipio, le da el servicio de agua potable directamente a una empresa para fines comerciales? Graba IVA? La respuesta es sí. Sí graba IVA porque no está en el supuesto ni exento ni de tasa 0%. ¿Por qué? Porque se va a ocupar para un fin comercial, para un fin de transformación y hay un beneficio para el empresario. Los de molienta o trituración de maíz o trigo también están obviamente al 0%. Los de pasteurización de leche, los prestadores en invernaderos hipónicos, los de, de pepite de algodón en rama y los de sacrificio de ganado y aves de corral, estos eh, lugares rastros no donde se, se hace este tipo de actividades, pues esta prestación de servicios está completamente a la tasa del 0%. Así como el suministro de agua, de agua para uso Doméstico, para uso doméstico. El uso o goce temporal de la maquinaria y equipo que se refiere al inciso E y G, ¿no? que ya lo hablamos, y la exportación de bienes o servicios en los términos del artículo 29 de esta ley, que tengan que ver con ello. Bueno, en el caso de exportación, eh, cabe hacer mención en el curso que di antes de ustedes, o de las personas que están aquí, en del Plataformas, había una persona que preguntaba, ¿qué pasa si yo hago un software y se lo vendo, eh, en este caso, a una empresa norteamericana? Bueno, estás ante la presencia, conforme al artículo 29, de una eh, exportación del servicio, ¿no? Creaste algo y bueno, pues el beneficiario va a ser otra persona, estás en una exportación y con la exportación es la tasa del 0%. Todo aquello que salga del país, en este caso con intención de exportar, bueno, pues estará al 0%, a no ser en algunos casos en específico, que pueda variar esta tasa. Sin embargo, casi todo está al 0%. ¿Por qué? La intención pues, es tener una balanza comercial, pues obviamente eh, benéfica para el país. Recordemos que entre más también exportemos, pues estamos hablando de ser competitivos en el terreno internacional. Entre menos, obviamente, exportemos y más importemos, estamos hablando de una problemática en que no podemos subsistir por nosotros mismos es el ejemplo del maíz es el ejemplo del trigo es el ejemplo eh, de la avena es el ejemplo de algunos otros eh, cuestiones comestibles o cuestiones de alimentación los cuales eh, importamos muchísimo de Estados Unidos de Norteamérica ¿no? eh, digo ahí como, como comentario ustedes saben que el día de ayer el día de ayer altier, Andrés Manuel López Obrador hizo un comentario sobre eh, que así van a dejar la reforma eléctrica que está bien, que no pasa nada, sorprendido todo mundo porque al final era una de las personas que hacía mención sobre la reforma, sobre que había que hacer cambios no estructurales que no pasaron en el Senado. Sin embargo, cabe hacer mención que la visita a Estados Unidos el día o ayer, no recuerdo muy bien, pues eh, dicen por ahí, ¿no? Entre cuchicheos que una de las medidas de Estados Unidos tal vez fue la amenaza de ponerle impuestos a las remesas, por primer punto, y ponerle una carga tributaria más a la eh, importación de maíz, a la importación de trigo, a la importación de avena, y en lo cual, pues, obviamente, encarecería los precios de México, por primer punto. Por segundo, son cosas que necesitamos, no podemos, eh, pues, obviamente, dejar de consumir maíz porque... Mucho de nuestra dieta, pues, obviamente, es eh, la tortilla. Y eso nos metería en un conflicto. Entonces, dicen que por ahí Estados Unidos les apretó las bujías. Y bueno, pues, ya agarraron la onda y dijeron, no, siempre y cuando me echo un poquito para atrás. ¿no? Cabe mencionar que tenemos litigios con Canadá, que todavía están en corte internacional. Y que seguramente, pues, serán favorables para ellos por los incumplimientos que se tienen en el caso de México. Y ahora, ya determinamos qué es la tasa 0%. Ya vimos Qué es el impuesto al valor agregado, es un impuesto indirecto que graba los actos o actividades que se lleven, ¿dónde? En territorio nacional, ¿cuál es? La enajenación de bienes, la prestación de servicios, el uso o gocio de un bien o la importación de un bien. Ya quedó claro, ¿dónde está la tasa de 0%? En su artículo 2A. ¿Quiénes? Los alimentos, por ejemplo. ¿Quiénes? Las medicinas, por ejemplo. Y habla de todas las excepciones ¿no? que se tienen. Ahora bien, el artículo 29 sobre exportaciones. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Ahora vamos a hablar de las devoluciones. Imaginemos que tenemos una empresa que se dedica 100% a actividades del 0%. Bueno, pues en su momento todo ese IVA que nosotros pagamos por los fletes, eh, por ejemplo, el cliente, voy a poner el cliente de dulces, paga mucho IVA en la compra de cajas para empaquetar todos los dulces. En algún momento, digo, puede ser prácticamente de un solo jalón, a lo mejor hasta 400, 500 mil pesos en una sola compra, por el nivel de, de cajas que compra. Esto, bueno, pues tendría yo que solicitarlo en devolución. ¿Qué nos dice por aquí la Ley Federal de Derechos del Contribuyente en su artículo 2 de la fracción segunda? Derecho a obtener en su beneficio las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación, y de las leyes fiscales aplicables. Bien, nos dice por aquí que la Ley Federal de Derechos de Contribuyente, la presente ley tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con la autoridad fiscal. En defecto de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se aplicarán las leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, el Código Fiscal de la Federación nos dice que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas, una, indebidamente, ¿no? Dos, las que procedan conforme a las leyes fiscales. Eso dice el Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué nos menciona la ley de IVA? Cuando en una declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo. O, solicitar su devolución. Cuando se solicite la devolución, deberá ser sobre el total del saldo a favor. En los saldos a cuya devolución se solicite, no podrá acreditarse en declaraciones posteriores. Voy a poner otro ejemplo, las comercializadoras, estas que venden, digamos que son una tiendita, pero más grandota donde venden harina, frijol, maíz, pero también venden refresco, pero también venden golosinas y venden un sinfín de cosas. Muchas de ellas generan un impuesto eh, a favor. Bueno, ¿por qué a favor? Porque tienen una tasa del 0% y hay muchos gastos que ellos realizan que están al 16%. En este caso, si existiera un saldo a favor, ¿pueden solicitar la devolución? Por supuesto. Ahora, en este ejemplo que les pongo de una comercializadora, muchas de las veces lo mejor es buscar el acreditamiento en meses posteriores. Tal vez en este mes compré mucho refresco, tal vez en este mes compré muchas toallas, bueno, hoy en día las toallas saltares ya no, compré mucho papel higiénico, compré eh, una serie de artículos de limpieza, tal vez jabones, de cepillos de dientes, entre otras muchas cosas, que no están a la tasa del 0%, están completamente grabados. Y entonces tuve mucha venta del 0%. Tuve venta de huevo, tuve venta de arroz, de frijol, de garbanzo, qué sé yo, de mucha semilla. Y esto me da un efecto de un IVA pagado mucho mayor contra un IVA cobrado que no tengo. Me genera un saldo a favor. Sin embargo, en este tenor de ideas, yo recomiendo cuando son de esta índole que tienen tanto 16 como 0, el acreditamiento en tiempo posterior. Y ahorita vamos a ver por qué lo digo. Pedir una devolución, sinceramente, la están poniendo en chino, está muy fuerte, sin embargo, bueno, pues, eh, esto no, no quiere decir que sea imposible, ¿no? Vamos a ver algunos puntos ahorita. Ahora bien, en el caso del ejemplo de los dulces de este cliente, pues, él no tiene forma de acreditarse jamás. Su actividad siempre va a ser vender dulces. Y su actividad siempre va a ser a un 0%. Y él va a seguir generando... Estos pagos de IVA para sus proveedores en fletes, en cajas, en maquinaria, en aceite, en otro tipo de cosas que están completamente grabadas. ¿Ok? Ahora, la devolución se tendrá que meter, obviamente, vía formato electrónico de devolución. ¿Cuánto tiempo tenemos derecho a solicitar una devolución? Hasta cinco años, siguientes a la fecha en que se tenga la obligación de presentar la declaración correspondiente o se haya realizado el pago de lo indebido. Cinco años hacia atrás, a partir de este momento, podemos hacer la solicitud de la devolución. Pasado este tiempo, se pierde, se pierde el derecho del contribuyente de poder solicitar dicha devolución. Ahora bien, ¿dónde se va a presentar? Bueno, pues en devoluciones y compensaciones, y al momento nos va a dar este esquema eh, que dice aquí, Consulta tu devolución. Ahí puedes meter el número de la devolución y, bueno, te va a decir qué estatus está. Consulta tu devolución automática para ejercicios 2015 y anteriores, ¿no? en su caso de aquellas personas que todavía tienen un proceso de devolución pasado. Consulta tu devolución automática 2021. Ahí caen todas las personas físicas que hicieron su declaración anual y que solicitaron devolución de impuestos. Ahí pueden entrar y ver ¿Cómo procedió o no procedió la devolución? Presenta tu solicitud de devolución en el módulo si no estás obligado a la e-firma, en los casos. Realiza la sustitución de una cuenta clave por devolución o no pagada. Muchos, fue mi caso, tuve devolución de impuestos sobre la renta, no me lo querían hacer. Cuando chequé el estatus, ¿saben por qué era? Bueno, decían que la clave estaba incorrecta. Es más, me dijeron que la clave de mi cuenta bancaria, pertenecía a otro contribuyente. O otro contribuyente la había metido. Qué raro, ¿no? Qué raro que otro contribuyente vaya a querer que me depositen a mí su, este, su devolución de impuestos. Bueno, lo único que te pedía el sistema era eh, ponerle un estado de cuenta vigente para que corroboraran que esta información era la misma a la que habías plasmado. Listo, se acabó. Así desatoré más de quince o 20 devoluciones de varios clientes que la autoridad pues estaba negando a pagar, no estaba negándose, más bien decía que el, la cuenta clave del contribuyente no correspondía, que anexara algún tipo de comprobante, en este caso pues obviamente un estado de cuenta, lo anexaba y sin problema. ¿Qué más tuvimos por aquí? Resolución, eh, realiza la sustitución de cuenta clave por devolución o pagada a contribuyente amparado en el caso de que hayas tenido ya una, un litigio. Reimprime el acuse de la solicitud de devolución o aviso de compensación. Seguimiento de trámites y requerimientos. En su caso, si ya te hicieron un requerimiento, bueno, pues ahí puedes eh, darle seguimiento en el caso de que ya haya sido mandado. Seguimiento de trámites y requerimientos con contribuyentes que ya están amparados. Solicitud de tu devolución, que esta es la que meteríamos. Y la solicitud de devolución amparados. Esto es lo que te aparece prácticamente en esto de www.sapgob.mx, personas y ahí en devoluciones y compensaciones o empresas y personas y devoluciones y compensaciones. ¿Qué te va a dar cuando tú metas la devolución? El acuse de recibo, ¿no? De la solicitud de devolución, el cual pues trae su RFC, el lugar y fecha de cuando se envió el folio, la unidad administrativa a la cual perteneces, el nombre o la denominación o razón social que tiene este contribuyente, eh, en su caso, te pide anexar cierta documentación. Te soy sincero, no anexes absolutamente nada. Ah, caray, ¿por qué? Primero, todos los comprobantes fiscales los tiene la autoridad. Segundo, te va a hacer el requerimiento de la autoridad de cierta información. Espera a que te lo haga. Tú metes la devolución en la cual vas a poner eh, el número de folio de la, eh, obviamente de la declaración, el importe del IVA que estás solicitando, eh, el periodo que es y que estás solicitando también. Y obviamente te va a pedir cuándo la presentaste, ¿no? Todos estos datos vienen en la declaración. Y mándala así, cuando te dice, oye, ¿qué me vas a anexar? Nada. Nada, ¿por qué? Bueno, pues en este criterio de buena fe, y lo dice el artículo 2 de la ley de contribuyente, que, pues en este caso, entre el SAT o la autoridad y yo, existe una buena fe. A priori lo contrario, en estricto census, ¿no? Este, me pidas eh, que te, eh, que te mencione, bueno, pues la serie de documentación que ahorita vamos a ver. Pero si no fuera así... Pues estamos en un trato de que yo tengo un saldo a favor, ya lo manifesté en una declaración, esto es de buena fe, te mando y te digo, devuélveme los 38, los 100 mil, el millón, los 10 millones de IVA. ¿no? La autoridad me va a responder en un término prácticamente de 20 días, donde me va a solicitar seguramente más información. Como se los dije, viene el número de operación, viene el importe solicitado de la devolución, vienen los importes de devoluciones anteriores, ¿no? Que hayan existido. Y bueno, pues, aquí en solicita tu devolución es donde vamos a dar clic. ¿Qué viene? Vienen los datos del contribuyente. ¿Quién eres? El apellido, etcétera, el nombre, el código postal, el estado, el municipio, la localidad, la colonia, la calle, los números donde te encuentras, inclusive los datos de tu buzón tributario para poderte eh, encontrar. Y bueno, pues, cuando tú ya entras en la información del trámite, te va a mencionar le, el origen de la devolución. ¿Qué me está solicitando? Y bueno, en este caso, bueno, aquí estoy poniendo saldo a favor, pago de lo indebido, resolución o sentencia, o el impuesto, eh, el IMPAC, el impuesto al activo, ¿no? En su caso de ejercicio anterior, quien todavía tenga eso y que esté solicitando. No sé si exista hoy en día, ¿no? Sin embargo, para términos de lo que ahorita estamos hablando, sería saldo a favor, sin lugar a dudas, ¿no? Y con base en ello, iniciar el trámite. Me gustaría, ahorita, en manera de lo posible, irme eh, directamente a, a, a la página del SAT, abrir a un contribuyente y empezar a llenar su devolución para ver cómo se haría. Antes de iniciar, ¿con qué documentos me puede solicitar la autoridad? Entonces, si me lo permiten, les voy a quitar la página. No sé si exista aquí alguna pregunta de lo que estamos viendo en este momento. Y si no fuera así, voy a poner en este momento mi página de Internet, en su caso, la página del SAT. ¿okay? ¿Existe alguna pregunta? Por favor, háganmela saber. Aquí están viendo, obviamente voy a poner datos sensibles. Es un eh, cliente verdadero en el cual vamos a entrar a su, a su portal. Devoluciones y compensaciones, ver más, ¿no? Devoluciones, ¿no? De esta persona y solicitar su devolución. Por aquí hay una, un comentario. Ok, perfecto, Soco, gracias. Al momento, bueno, pues te dice, solicita tu devolución, te permite recuperar cantidades a favor de IVA y en otros. ¿Quiénes lo presentan? En este, en este ejemplo que estoy poniendo ahorita, persona física, ¿no? Eh, trámite completamente gratuito, dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se tenga la obligación de presentar la declaración correspondiente y aquí están todos y cada uno pues obviamente de los fundamentos legales que también ya hemos visto al momento de darle a iniciar vamos a ver me va a pedir mi RFC y mi contraseña vamos a darle aquí me dice que el captcha no es vamos a darle de nuevo Listo. Vamos a que cargue un poquito la, la página, ya saben que es media tardada. Como pueden ver, me va a aparecer pues, sus datos del contribuyente, su domicilio fiscal, dónde está, sus datos de contacto. Al momento de darle yo siguiente, me va a decir la información del trámite, qué estás tramitando, fíjate que es un saldo a favor. Me dice, ok, ¿de qué? Tenemos IVA convencional, que es el IVA, eh, digamos, que, que conocemos, eh, IEPS, ICR, impuesto al activo, me voy a ir más abajo, IVA certificado tipo A, IVA sector agropecuario, medicinas de patente, IVA producto alimenticio, etcétera, y bueno, pues me va a estar solicitando, obviamente, el por qué. IVA producto alimenticio, aquí, bueno, pues, ¿por qué se dio, no?, resulta ser acreditamiento superior al impuesto causado no o efectuadas. En este caso, IVA convencional. Y aquí nos dice, por ejemplo, tasa 0% por artículo 2A, fracción quinta, la mía, la que voy a dar que es alimento, yo quiero una devolución de alimento por estos dulces ¿no? que se están llevando a cabo, me corresponde el artículo 2A, fracción primera de esta ley. Vamos a ver, vamos a sacar la ley del impuesto al valor agregado. En la ley del impuesto al valor agregado me dice, en el 2A, en la primera fracción, la enajenación de, y viene, ta, ta, ta, en este caso, medicinas de patente y productos destinados a la qué? a la alimentación humana, ¿correcto? Y es por ello que entonces aquí voy a escoger la 1A, dependiendo cuál es el negocio, o en este caso, bueno, pues el efecto del IVA, yo estoy vendiendo alimentos, ¿no? En este caso de los dulces, yo le pondría tasa del 0%. Información adicional, si tú no se la pones, pues no te va a dejar pasar, ¿no? Eh, IVA iba a favor, ¿no? iba a favor por venta de alimentos a la tasa del 0%. Y al momento de darle siguiente, siguiente, nos va a aparecer tipo de periodo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué periodo me estás informando? Ah, el mío es mensual, el periodo tal vez que le voy a reportar es junio y fíjate que es de este 2022. Al momento de darle siguiente, me dice, la declaración por la cual solicitas la devolución no se encuentra disponible en el sistema. ¿Deseas capturarla? Y qué raro, ¿eh? Porque pues, ya la tendría la autoridad, ¿están de acuerdo? Y al momento aquí vamos a seleccionar si es normal, si es complementaria, ¿no? Vamos a poner la fecha, por ejemplo, aquí ya, ya estoy poniendo datos nada más por ponerlos, ¿no? Número de operación. Número de operación el saldo que está solicitando, veo mis auxiliares, saldo a favor, a lo mejor tengo 35 mil pesos como ejemplo. Importe de las devoluciones y o compensaciones anteriores, ¿no? ¿Ya te devolvimos? No, no me han devuelto absolutamente nada. Pues me voy con los 35. Al momento de darle siguiente, me va a solicitar, me dice, esta es la cuenta que yo tengo registrada para eh, hacerte la devolución. ¿Es correcta? Ah, fíjate que sí, sí es correcta. Al momento de darle siguiente, me va a mandar el acuse que les acabo de enseñar. Sin embargo, aquí me va a pedir que adjunte el estado de cuenta. Siempre te va a pedir que adjuntes un estado de cuenta. Yo les diría, obviamente es primordial adjuntarlos. Al momento de darle siguiente, ya me va a pasar a lo que ustedes vieron, donde me presenta completamente eh, el acuse. Cabe mencionar que cuando... Me falta un paso. Cuando doy siguiente, me va a solicitar si quiero anexar información que acredite ese saldo a favor. Aquí pudieran ustedes, si quisieran ya meter su hoja de trabajo, su estado de cuentas, sus cruces de papeles, toda esta información, adelante. Al final, de una u otra manera, se las van a volver a solicitar tal vez con otros requisitos. Eh, soy de la, eh, de la mente, bueno, de la idea, de únicamente mandarlas y no ponerle más documentación hasta que la misma autoridad me lo vaya a solicitar. ¿Ok? Aquí hay algunos comentarios. Si fuera venta de granos de maíz, bueno, pues aquí estarías mencionando tu saldo a favor a través de, eh, déjame me voy para atrás, anterior. Estarías sobre eh, eh, eh, IVA sector agropecuario. Y aquí tendrías que estar poniendo. ¿Por qué es? Por agricultura. Ok. Y aquí tendrías que estar poniendo, no sé, este, iba a favor de venta de alimentos, de, de agricultura, ¿no? Agricultura, o, o ahorita me pusiste, ¿cómo fue la pregunta? De granos de maíz, ¿no? Aquí a lo mejor pongo de granos de agricultura, de granos de maíz. De granos de maíz. Ahí está, ¿vale? Y únicamente al momento de darle siguiente, pues eh, dice aquí que, ah, aquí me dice que estás, ah, pues fíjate que cultivo de maíz. Listo, ya me va a dejar pasar, ¿vale? ¿Duda aclarada? Mi estimado Patricio. Nada más si me comentas ahí, duda aclarada, adelante para darle seguimiento. Bueno, esta, esta... Ok, perfecto. Esta forma... No, ¿de qué me señor Patricio? Esta forma de, de realmente meterte a la página del SAT, etcétera, pues es, sin lugar a dudas, una forma... No está nada difícil, es sencillo promover la devolución. Lo difícil va a ser lo siguiente. Primero, pues, obviamente, ubicar qué sí procede, qué no procede dentro de eh, los pagos que yo hice de IVA, que son verdaderamente acreditables, que son estrictamente indispensables. Esa es la parte, yo creo, que más compleja... Eh, para solicitar la devolución, porque si lo haces de manera, eh, pues obviamente incorrecta, la en este caso el SAT pues te va a votar por allá, ¿no? Pero vamos a ver qué documentación me puede solicitar la autoridad. A ver, veo una pregunta aquí. Eh, ¿Cuál es el plazo máximo que ha tardado actualmente en solicitar en solicitar una devolución? ¿Cuál es el plazo máximo que ha, que ha tardado actualmente en solicitar devolución? En solicitar la devolución, bueno, pues es en ese momento la haces y vámonos, ¿no? En que me conteste la autoridad regularmente en un, en un proyecto de 20 días, 40 días, me solicita más información y ahí es cuando me dice, tienes 40 días para solventar esta información. Tienes 20 días, perdón. Ellos tienen 40 días, yo tengo 20 días. En esos 20 días yo solvento la información y se la hago de regreso. Aquí pueden pasar dos cosas que ellos me vuelvan a solicitar alguna eh, información o, en su caso, que proceda a la devolución. Si me vuelven a solicitar otra eh, información, tengo otros 20 días para, eh, obviamente, contestar. Contesto, ellos vuelven a tardar alrededor de 40 días y contestan con un sí o con un no. Si es con un no, van a tener que fundamentar el hecho de por qué no me regresan el impuesto eh, a favor, ¿no? Porque las deducciones no son acreditables, porque, este, no sé, cualquier tipo de situación que ellos tienen que acreditar. Ellos me tienen que decir, no, no te la regreso. Ah, entonces a partir de aquí ya entramos en un medio de defensa, ¿no? Si así lo vemos este viable, en el cual, bueno, pues con esta negativa... Ya podemos acudir ante PRODECON y ya podemos acudir ante otro tipo de, bueno, pues ante el abogado fiscalista también, si así lo vieran ustedes, para solicitar la devolución. Pero mientras todavía no tengas la negativa, pues se supone que te la tienen que dar. ¿Qué puede llegar a pasar también? Que ya mandaste la información, te resuelvan que sí, pero no la cantidad que tú estás solicitando sino una cantidad distinta, y ellos obviamente tienen que argumentar por qué te están devolviendo una cantidad distinta a la que tú solicitaste. ¿ok? Todo cae en cancha, ya cuando tú le resuelves a la autoridad y dices, a ver, ahí te voy, ya cae en cancha la autoridad, 40 días aproximadamente, 20 días para mí, para estarles respondiendo, y bueno, con base en ello, pues se pueden llevar, mi estimado Esteban, Vuelvo a mencionarte, la primera te solicitan, ya le resolviste, te piden más cosas, ya le resolviste, te pueden pedir más cosas y así a su vez. A mí nada más me ha tocado dos veces que me pidan información, se resuelve y listo, ha procedido, ¿no?